Señores, en las bullas del día, Fautomata le hace, no, se la come Fautomata, flacoite, le hace parodia a la Miss Universo. Tenemos imágenes por ahí de eso, de Fautomata haciéndole parodia a la Miss Universo, que se la han comido, pero no tan solo, mira. no tan solo es la belleza sino que también la inteligencia, el cual fue el motivo de ella ganar. ¿Entienden? Mírenlo ahí, pero mira, se parece un ching. <risa> se parece un ching, el, com el comediante Mata realiza parodia a la Miss Universo, la nueva Miss Universo ganadora. Dice que parece a Anthony Santos. Mire, mire, mire, denle en audio a wow, él. Yes, a ¡Qué outfit! La... Dios mío! La saludo con respeto, mis Universo Y qué bueno, pues ella es representante de Sudáfrica. Evidentemente, yo me imagino que ha llegado acá con su traductor, ¿correcto? Para, para serle sincero, no. Yo soy su novio, pero tranquilo, usted puede hablar. Ella habla español perfectamente. Sí, sí, sí. Usted habla español perfectamente. Ti, es decir, que además de inteligente, domina varios idiomas. Qué bueno, español. ¿Y qué otro idioma domina? No español, solamente. ¿Solamente español? Claro. Eh, y, ¿Y eso por qué? Porque me llama poderosamente la atención que usted hable español siendo de Sudáfrica. ¿Quién te dijo que yo era de Sudáfrica? Porque es dominicana. Ay, sí. Pero ya hablando entre nosotras... Fausto mata, Fausto mata, siempre se la... Siempre se la luce en esos personajes, le anduvo adelante a los comediantes. ¿Eh? Y esa cara que hombre tiene, y esa cara que siempre tiene, señores. Fautomata ha hecho la parodia de esta joven, desde de la Anthony Santos, como dice, de la joven que ganó el Miss Universo. Que la han criticado mucho porque había más mujeres y que más lindas, más... Pero ahora yo creo que fue justo que ganara. Y eh, bien de retorno. Está todo ayer y ahí. Seguimos con las informaciones que tocaba a nuestra amiga Liz, que no pudo venir hoy. La UNESCO declara patrimonio de la humanidad a la bachata. eh La UNESCO declara a la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad. La Bachata Dominicana fue inscrita ayer en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco. El Comité Intergubernamental para salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco reunido en Bogotá decidió inscribir a ese ritmo en su lista porque considera que la música y el baile de la bachata son expresiones culturales nativas siempre presentes de las celebraciones de las comunidades o reuniones sociales. La organización explicó que este género, surgido de la fusión del bolero con otros ritmos afrontillanos como son el cubano, el chachachá, el merengue, necesita para su interpretación de un grupo con una o dos guitarras. Un contrabajo y un conjunto de instrumentos de percusión, incluyendo bongos, maracas y guiro. También la danza. El ritmo musical de la bachata tiene como compás de cuatro tiempos. Uno de los músicos suele actuar como cantante principal. La danza de la bachata es tan apasionada como su música, basada en un ritmo de ocho compases. Se baila en pareja con movimientos sensuales de la cadera. Añadió la UNESCO, señores. ¿Eh? entre sus representantes más conocidos están Tommy Figueroa, uno de sus pioneros, así como Leonardo Paniagua, Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Prince Roy. Yo creo que faltó uno ahí. El, no, Luis Segura. El baile de la bachata se empieza a aprender espontáneamente por doquier desde la infancia. Pero el país, República Dominicana, cuenta también con más de 100 academias estudios y escuelas dedicadas a transmitirlo de nuevas generaciones apostilló el organismo nos no debemos sentir muy orgullosos que la UNESCO haya adquirido como patrimonio de la humanidad a la bachata porque todo, hasta los hasta lo extranjeros aprenden a bailar de bachata flaco eso es así y pero hay ahí, ahí, ahí faltó el más duro que es Luis Segura que tenían que mencionarlo ahí, el añoñadito, Porque Romeo Romeo sí le ha dado con, con esa gira del pueblo, fue que motivó para mí que esa gente esa gente pudieran tomarlo en cuenta. Pero la bachata la baila a todo el mundo, flaco, ¿a usted no le gusta la bachata? Yo bailo de todo, pero la bachata mírenlo ahí, vamos a ver las imágenes, por favor. muy a la mayoría, no solamente de un pueblo norteamericano, sino de toda una región que así lo no ha asignado a su pueblo. La preocupación sí, de gente del ritmo que es el mañana la un también a la derecha. A la derecha yo tengo a un señor que se llama Vicente García. Vicente García es el nuevo escuelante de este ritmo de la Y en su alegre. bandera, qué bonita esa bandera con su escudo ¿eh? representando todo el tiempo los dominicanos representan su bandera en cualquier parte del mundo los bachateros están fel estamos felices porque yo soy bachatero a mí me gusta la bachata y vieja que más me gusta me gusta la vieja como dice Antonio Sandro volvemos aquí en otra información nos vamos a la parte urbana se acerca una guerra más malcriada adivinen por qué el movimiento urbano suele tener sus exponentes que no respetan vocabulario a nadie ni que fulano me dijo ni que pernesejo me dijo, nada de eso se trata de la guerra entre químico ultramega y chelo Cha. mírenlo ahí Chelo Shah y Químico se acercan en una guerra. El 10 de diciembre, durante el programa Los Focas Radio Show de Santiago Matías, el intérprete de música urbana Chelo Chá retó a su contraparte Químico Ultramega a una guerra sin control, luego de que el último le hizo una tiradera a través de las redes sociales. Chelo retó a que lance un tema para que le tire a real y pegarse en la radio y dijo además él está loco, pero me di fuerza con él. Sin embargo, el siguiente, Químico Ultra Mega, fue el programa de Santiago Matías y aceptó el reto planteado por el otro artista, Chelo Shah, y lo llamó a escribir lo más duro que tenga en su vida, que él lo va a masacrar. Eso fue en, en el programa de Santiago Matías, el cual se, se transmite por una emisora, KQ94.5, en la capital, estos dos exponentes que no son nada buenos hablando en ese vocabulario de la calle, del urbano. Chelo Chá es, no se deja controlar de nadie. Y esto puede ser una, una guerra que le puede sacar mucho beneficio a cualquiera de los dos, pero no para todo público. Esa guerra tiene que ser entre ellos, señores. De Chelo Chá y químico ultra mega. ¿A cuál te van? Yo voy a Chelo Chá. Yo voy a Chelocha, que se lo va a comer con yuca, porque es químico. Tiene cotorra, sí, pero no está a nivel de Chelocha, Chelocha. Eh, eh, es demasiado underground, Chelocha, para creo yo. Ah, Dios de pinga, de la calle. Tiene cotorra, pero no, no le llega, no le llega a Chelocha. ¿Eh? Sí que lo pone, lo pone a cantar. ¿eh? O ¿Sabes que Chelocha es de la.? De la Helga, de los ground Tú sabes que Chelo ya no... Es más, Chelo hey macho, ya sin cojones va a salir a buscarlo ahí él. Eso no es así. Señores, vámonos a una pausa. Y volvemos en breve en el programazo que está matando. los sobroso de estos flota aquí. <ríe> y anda que están. Y anda que se metían. Volvemos en breve. I don't think I the